Buenas tardes. El vídeo que tenemos a continuación es el apoyo a la sesión que vimos de buscadores. En este caso, yo lo que he preparado ha sido todos los buscadores, que os, no todos, no, algunos de los buscadores que os fui dando en la sesión y que ahora vamos a ver cómo podemos manejarlas. Lo que he hecho ha sido, en, una, en la barra superior, tal como veis aquí, tengo buscados ya los, los buscadores por, por eh, un criterio de eficiencia. El que puede ser un poquito más complicado de buscar es el académico, el Google académico. Simplemente os vais a, a Google, vale y le dais académico y automáticamente os sale el Google académico. Si os fijáis, prácticamente es igual que el Google, lo único que tiene una leyenda, que es a hombros de gigantes. Empecé explicándoos que el primer repositorio que tendríais que buscar es en Zaguán. El Zaguán es el repositorio de la universidad. Eh, podéis poner cualquier yo ya, eh, cualquier cuestión que os pueda interesar en un momento determinado. Yo he colocado una que es la de mediador para, para que veáis cómo puede funcionar. Le damos a buscar y automáticamente nos aparecen los registros que aparecen en la universidad de Zaragoza... Eh, ...con el tema de mediadores... ...vale... ...de trabajo social en la vitrolaminación... ...veis... Ahí ...hay una, unos cuantos trabajos y demás... ...si os fijáis... ...aquí hay uh, documentos... ...que ponen PDF... ¿Mm? ...aquí... ...estos documentos los podéis descargar... ...habéis visto... ...simplemente le he dado... ...le he dado... ...un, un momento... ...y ha aparecido automáticamente... ...lo que... ...lo que aparece en ese documento, cualquiera, ¿veis? Puede ocurriros que en, en el Zaguán haya documentos que en un momento determinado no puedan ser descargados. Eso ha sido porque bien el, el profesor, bien el alumno o la alumna han decidido no compartirlos con, con, la, con la comunidad. El resto pueden ser descargados y, como os dije, pueden ser utilizados para unas primeras lecturas... ...para trabajar lo que vosotros estáis trabajando. En el Google Académico, por lo mismo, también puedo buscar la palabra mediador y automáticamente me van a aparecer eh, documentos que tengan que ver con la palabra mediador. Y ¿Veis? Como os dije, hay documentos que están en PDF y hay documentos que pueden ser... En este caso, coincido que todos salen en PDF, ¿vale? Pero hay documentos en los cuales eh, puedes eh, dirigirte a una, a una página web, a un libro y demás. Acordaros que yo os, os he comentado que eh, tenemos las citas que, donde aparece ese documento. Y si le damos aquí, os acordáis, aparece eh, cómo citar en APA, en ISO, en MLA, en BigTest, en Redman, en vale. Esta es una ventaja muy, muy importante eh, en, para, a la hora de, de, de buscar bibliografía y al, y al mismo tiempo citarla el otro buscador que os dije que era muy importante es el buscador es cielo aquí lo tenéis vale aquí tenéis las revistas y la búsqueda de materias de, de artículos voy a darle artículos voy a poner de nuevo la misma palabra mediador le doy a intro muestra índice veis le digo añadir y le digo búsqueda. Fijaros cuántos documentos me aparecen con el tema que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ventaja de este buscador que nos dice si el texto está en inglés o está en castellano. Vamos al siguiente. A Organización Redalic ¿vale? lo mismo le doy a la palabra mediador y automáticamente sale en portugués puede salir en portugués, en castellano aquí podéis hacer filtros de los años que queráis buscar en el idioma en la disciplina, en el país lo que vosotros queráis este ya os comenté en la, en la clase que os podéis registrar. Yo os... Que, que fue lo que os aconsejé. Lo registráis y además, como sois alumnos de, de la facultad, eh, tenéis acceso a través también desde, desde, la, desde la biblioteca de la, de la facultad. Volvemos de nuevo a buscar la palabra mediador y fijaros uh, cuántas cuestiones aparecen aquí, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Puede ocurriros que no podáis descargar el material, como en este caso, ¿veis? Aquí no aparece nada que nos permita descargar el material y en otros, a lo mejor sí que nos permite bajar el, el, el material, ¿vale? Ha ah, coincidido que estos dos no, no permiten. Bueno, y por último lo que os dije, la base de datos de Teseo ¿eh? Y el, el, lo mismo, podéis hacer una búsqueda avanzada, ¿Mm? como veis, aparecen algunos, algunas cosas porque yo ya las he buscado en su momento. damos ¿Mm? a ver selección y automáticamente, y puede ocurrir que podáis acceder al fichero de la tesis, como es en este caso, ¿vale?, y aquí lo tendríamos, el fichero de la tesis. Aquí tenéis eh, los buscadores principales que vimos en la sesión primera.